9 y 44 minutos. Seguimos en desayunos informales y vamos a seguir hablando de fútbol. Por mí podemos seguir hablando de fútbol hasta que... Forever. Sí. Bueno, mira, por mí podemos seguir hablando de fútbol y de libros para siempre. Así que vamos a hablar de fútbol y de libros. En la previa del Mundial de Qatar, el docente, historiador, comunicador, ustedes lo conocen, Alejandro Jiménez, publicó el libro Sangre de Campeones en el que recorre la historia del fútbol en Uruguay, desde la pelota de cuero eh, que llegó con los inmigrantes ingleses a nuestro país, eh, hasta la llegada de Diego Alonso, el tornado, el nuevo técnico de la selección. Este libro recorre toda la historia del fútbol uruguayo y para eso ya lo recibimos, Alejandro Jiménez, en nuestra mesa. Muchísimas gracias por estar Un acá con nosotros. Un gusto estar por acá y además eh, realmente los veo siempre y además poder asistir y participar de las polémicas que hacen ustedes siempre. Bueno, eh, podemos polemizar de, de, de lo que tienen. No, no, no, no, la polémica de fútbol. Ah, bueno. Ahí, ahí es que también se asombraba. Y ahí estamos estamos todos divididos. Bueno, por eso. En una... Era desequilibrar, les, estamos dos y dos. <risa> acá estamos dos y dos ahora. Bueno, Alejandro, ¿qué, qué, ¿cómo arrancó tu idea de pensar en este libro, de recorrer la historia del fútbol desde el día cero, no? Claro, eh, en primer lugar, es, eh, no es mi primer libro de fútbol, sí. ¿no? No es mi primer libro, no es el no, primero de fútbol, eh, y como muchos uruguayos, no sé si alguno de ustedes está por acá, está en la misma condición que yo, fui periodista deportivo, ¿no? O sea, yo, fui, yo fui periodista deportiva partidaria, no, digamos, cuente, que era una cosa. Cuente, perdón, vale la pena. Bueno, cuente dónde <risa> trabajó. Cuente dónde <risa> trabajó. <risa> bueno, pero ¿por qué me lo dices? Yo trabajaba en Peñarol, ¿verdad? Que era un programa. Para que vean cómo ejerce el, el periodismo, es, ¿no? Es, con es, con el, es, el, es, la objetividad es, ahí. Pero yo no bien. culpo para nada, no, no oculto, jamás oculté ser muy hincha de Peñarol, lo digo cada vez que puedo. Así que no, no hay nada que, que reclamar acá. Yo la felicito públicamente. Bueno, Muchas gracias, Leo. Eh, yo fui 10 años periodista deportivo. Este, mi partidarismo, ¿querés saber este, por dónde voy? No, no, no. si quieres decir. Yo soy de Duracambuceo, digo, a pesar de que cuando era muy niño mis, mi papá me llevaba a ver al Peñarol de Spencer y Joya, mm. ¿no? aquel no gran Peñarol pero después por vivir en el barrio me fui aficionando más que nada a aquello del topollillo, sí, toda esa mística que realmente este, era, era de barrio, no Ese, el, el, el romanticismo del fútbol de barrio. Es sí, bien Platense también. Sí, totalmente. ¿no? En el libro yo pongo que la final del 30, Juan Sasturáin, que es el director de la Biblioteca Nacional Argentina hoy, dijo que había sido una final de barrio, la, la final del 30, fíjese ustedes. Bueno, y como periodista deportivo hice, o sea, me gustó incursionar en el tema de la historia. De, de... Tenemos mucha historia nosotros, realmente digo, como, o sea, tenemos, yo creo que tenemos tanta historia gloriosa eh, como en el fútbol, como en la historia en sí. ¿no? Yo ahí en el libro, por ejemplo, juego con la comparación de Testoni, por ejemplo, el fotógrafo de, de Maracaná. Mm. Y digo, fue el Blanes de Maracaná. Algunos dijeron, ¿cómo es eso? Blanes acá. No, no, porque Testoni genera genera un imaginario, genera una, una imagen de victoria que se puede comparar muy bien al cuadro de Blanes y los 33, el juramento de los 33. O sea, eh, en otros momentos históricos del siglo XIX no había fotografía prácticamente. Eh, Blanes va a ser el retratista de la misma manera que. Un siglo después fue lo fue Testoni, de esa otra gran gesta deportiva en este caso. ¿no? ¿Y en qué momento te parece sí. que el fútbol dejó de ser un deporte y pasó a ser un pilar de la identidad sí. y la cultura de los fútbol? Y bueno, cuando Paula decía recién de la, de la llegada de la de Cuero, no por allá por 1875, ¿no? eh, la, la llegada... Este, que venían los barcos, los primeros fueron los, los, este, los marineros, ¿no? los marineros de los barcos, luego los ingleses que venían por las empresas del ferrocarril, por ejemplo, ¿no? de Aguas Corrientes, van a también eh, eh, un poco engancharse o ser promotores de, de la actividad futbolística. ¿no? Vinieron otros deportes, ¿no? ¿Te acuerdas que vino el cricket también? Claro. Pero también, por ejemplo, recordar que en Nueva, ¿no? Zelandia, en Nueva Zelanda vino el rugby y ahí tenés los All Blacks. O, o en Australia el tenis y tiene una vieja tradición tenista también. Sin embargo, acá, ¿por qué el fútbol acá? Esa es una, una ¿Y por qué? Por varias causas. O sea, vamos a ver la causa más bien más económica. Es muy barato el fútbol. ¿No? O sea, ¿cómo lo practicamos? Como dice el sabalero, con cinco medias hicimos la pelota, ¿no? O sea, eh, ponemos no sé, dos bolsos o dos baldosas o como lo que sea y jugamos un picado. Mucho jugador por metro sí. cuadrado, Ahí, ¿no? ahí el, el está, pero, es más pero complejo. Además, pues. hasta, sin, hasta sin juez, digo. Eh, porque a veces uno ve jugar niños en, en, en la calle y cómo se ponen de acuerdo y cómo generan igual ese clima con, hasta sin juez. Y a veces pasan... Problemas cuando en las mismas canchas de bíblico hay problemas con padres que se pelean y, o, sea, o con jueces que son cuestionados. Bueno, y otro factor también, además del económico, no, eh, es el factor genético, que es evidentemente, y ahí es eh, bastante polémico el tema de la garra charrúa, uh -huh. eh, que es bastante contradictorio. Charrúa era un país que eliminó a los indios, no, pero yo creo que más que garra charrúa era una garra vinculada más bien a aquel gaucho que era mestizo de indio, ¿no? Este... ¿Estás levantando la mano, Paula? No, no, no. no, no, no. <risa> este... Pero usted dice que hay, hay un componente genético que pueda tener que ver. Porque sí. mi, mi pregunta siguiente era, ¿tenemos el momento en el cual sí. el fútbol se mete y se forma eh. parte de la sociedad? Y, y un momento en el cual el fútbol empieza a ser esto, sangre de campeones, claro, ¿no? Uruguay claro. empieza sí, a mirarse sí. en un relato en el cual es, claro. es una selección, este, o es un fútbol ganador. Pero para eso, o sea que decís tú, para, para ese momento de gloria, que es los primeros 30 años del siglo XX, uh -huh. ¿no? eh, tenemos que tener primero lo que es, lo que yo llamo por lo menos la apropiación, hay que apropiarse de eso. Y yo creo que, bueno, uno lee los relatos, por ejemplo, de Daniel Vidart o de Alberto Zunfeld sobre el gaucho, la valentía, el coraje todo. Y uno ve los relatos sobre Obdulio, sobre Nassassi, y son es lo mismo. O sea, como vemos, o sea, hay como una identificación, ¿no? De... Y yo creo que hay un factor... Pero puede ser literaria, porque en sí. el aspecto sanguíneo, y esto lo decía Vidart, sí. eran sí. todos hijos de italianos. Eh, claro. O sea, sí. Era Pientiveni, Scarone, Nassassi. Sin duda, e Incluso sí. los que como llegan bueno, son los ingleses. ¿Qué jugadores, Leo? Que los están ingleses de, de clase alta son los, los, los ingleses que son los eh, gerentes, de, ¿no? Y después... En contrapartida, los, los eh, jóvenes pudientes de la Universidad de la República crean un equipo que es... Dicen, queremos hacer un equipo nacional con, la, con los colores artiguistas, o sea, este, pero todo ese proceso eh, y unido al de la inmigración que tú nombrabas, ¿no?, de la llegada de italianos, españoles, judíos, armenios, van uh -huh. creando sin ninguna duda lo que llama Caetano, la sociedad integrada, este, en donde el fútbol va, va prendiendo como un factor muy importante de unidad y de democratización y ahí caemos en lo que llamaba Frankie Morales el estilo balista, decía... Eh, el eh, Valle eh, va a tener la, la, la, la gran habilidad de, por ejemplo, de, bueno, generar la Comisión Nacional de Educación Física, generar la plaza de deporte, o sea, democratizar el deporte. Y el fútbol ¿no? también es parte de ese interés que tiene Valle. Ayer justo estaba en, en una radio, que yo tengo una columna, hablando de, de, de qué cuadro era Valle, por ejemplo. ¿no? Y entonces hay un, una teoría que era de Albion, porque le gustaba mucho ir a ver el Albion, o sea... El, el primer club, Uruguay. El primer club, ¿no? Y porque no hay una identificación clara de los líderes políticos con, con, con casacas partidarias, salvo algunos, yo lo estuve investigando, Pedro Manini Ríos, por ejemplo, con Nacional, no sé, sea, o, o por ejemplo eh, Julio eh, María Sosa con Peñarol, e incluso César Valle Pacheco, hijo de Valle Ordóñez. Fue presidente de Peñarol, ¿no? O sea, que evidentemente siempre ha habido una, ¿no? Un, puede decirse, una sí. identificación o siempre... Pero quizás en Valle Ordóñez tuvo esa habilidad de no... Uno no lo identifica con ninguno de los dos, ¿no? No hay ninguna evidencia concreta de que eso haya sucedido. Y el fútbol en definitiva en esos años 20 va a ser la primera oportunidad en la cual, es, en la cual varios inmigrantes van a gritar Uruguay. No van a decir, soy uruguayo. ¿Por qué? Por una victoria deportiva que estaban viviendo. ¿no? Recién hablábamos del fútbol platense como una situación que comparte muchas similitudes. Pero en realidad algunos historiadores marcan diferencias entre el fútbol uruguayo y el argentino sí. cuando Uruguay recibe más influencia de los ingleses sí. y señalan que Argentina, el fútbol argentino, recibe más de los escoceses. Escocese, sí, el sí, escocés sí. más por core, el dominio de la pelota sí, y el inglés sí. más por lo vertical, lo sí. físico y tal. ¿Esto es así? Sí, sí hay un... O sea... Eh, a ver, en el Río de la Plata llegan esos dos estilos, como quien dice, y el Río de la Plata y no, y bueno, y a su vez por la influencia económica de, la, de las empresas que, que, que van a tener este, su presencia acá. Fíjense ustedes, en 1890, Julio Herrera y Oves, que era presidente, dice, me siento como el gerente de una gran empresa cuya casa matriz está en Londres. O sea, la gran influencia económica del capital inglés, contra el cual va a luchar Valle, va, contra el empresismo inglés decía Valle. Y bueno, y a su vez, vamos a ver que cuando llega el momento de eh, los primeros sudamericanos, por ejemplo, obviamente se van a jugar en el Río de la Plata. Y los primeros, el, el, en la década del 20 es una serie de triunfos uruguayos y argentinos que se coronan con las dos, la final olímpica del 28, Uruguay-Argentina, la final del 30, Uruguay-Argentina. No era raro de que fueran finales mundiales. Eh, porque el mejor fútbol se jugaba en el Río de la Plata, o sea, eh, evidentemente. Y en ese que decís tú, eh, Ana, de, de los estilos, evidentemente hay un, una. Este, una un, ¿Puede decirse una controversia o un enfrentamiento, no? Que nos hace unido a su vez a todo lo que es nuestra tradicional rivalidad río Platense, va a generar. Eh, por ejemplo, los enfrentamientos bastante sucesivos, las copas, la Lipton, la Newton, o sea, el enfrentamiento muy continuado. O sea, no eran solo los, copas, los sudamericanos, ¿no? eran también distintos. Año por año se jugaban, lo que e incluso a nivel clubista, lo que vendría a ser un poco el antecesores de, de la Copa Libertadores de, de América. El, el libro llega hasta el presente no dice si Ronald aragujo iba si no, no, a llegar no, o no, no al mundial no, pero, no. pero casi sí, eh, sí. hacíamos recién la historia, tuvimos esa época de oro en, en, en hasta la primera mitad del, del siglo, digamos, podemos decir que concluye sí. con el cuenta este, sí. más allá de que hubo ahí sí. unos mundiales que, no, que Uruguay no fue sí. eh, ¿qué, este, ¿en qué momento estamos de la selección uruguaya? si lo ponemos en, en, en perspectiva yo estaba pensando el otro día cuando me, Tengo unas cuantas entrevistas por el libro, o sea, eh, vamos a, com, a concretar cuatro mundiales seguidos, uh -huh. ¿no? cosa que no sucedía desde el 62, 66, 70 y 74. Que ha sido la única vez que fuimos, fuimos la, a... Un, la única sí. anterior, o sea. O sea que yo creo que estamos en un buen momento, ¿no? O sea, este, porque si bien, y no voy a, tampoco a entrar, si hay dos temas que digo que enseguida salten, salen, salen en sobre todo en los, los program, en, los, en los programas que no son de fútbol, ¿no? Uh -huh. El decanato, ¿no?, que ese... Sí, es, pues, eh, tema. evitamos, evitamos sí. esa Evítenlo, pregunta. yo mí. también, digo, yo lo evito también. Ustedes saben que con respecto al decanato, en el libro hay una foto de una el postal... El, el, postal el, la, el decano es albio. El decano es albio, el decano no, es albio todo es concierto claro, totalmente. Acá hay una, hay, una, hay una postal de 1905 en la cual dice Peñarol, ganador de, Peñarol <risas> ganador de la Copa Competencia. Peñarol, ¿qué, perdón? Ganador de la Copa Competencia. 1905. Cinco, pero porque eh, se nombraba Incluso en afiches que están en el Museo de Fútbol, dice, del 1900 dice Peñarol contra el sí. O sea, vamos, es vamos a entrar en. que vamos a evitar en... el tema. Y, y el otro tema que habíamos... Es inevitable lo que pasa. Y me perdí, digo, el otro que. que... No, ¿en qué, ¿en qué momento estábamos de la, la, la selección actual? Sí. En relación a.. a ah, el proceso Tavares es otro que también yo digo, o sea, dio lugar a mucha pasión. Yo digo, casi llegamos a o sea, eh, con el proceso Tavares a una futbolización de la sociedad que yo creo que no llegamos a, al nivel argentino pero estamos, digo, o sea se puso la gente de un lado y otro pero ya con argumentos no deportivos ya uh -huh. qué cosa que yo por lo menos renuncié de debates en redes hace tiempo con respecto a ese tema ¿no? yo creo que, que lo que sí, estos 20 años son, pro, son fruto de un proceso creo los procesos, yo por lo menos a nivel de selección y se da, y Alonso este, tiene un buen Tuvo un buen comienzo, ¿no? Gana sus primeros cuatro partidos. Eh, y ahora sí, vamos a ver, digo, este, y lo que sí creo es importante es que Alonso pueda continuar, porque los procesos son, son eso precisamente. Bueno, veremos claro. qué, qué dice la historia y para un próximo libro claro, veremos claro. la era, la era no, no, Alonso. No sujetarle un resultado deportivo, o sea, ese es el tema, digo. Este, yo voy a agradecer a Linardi Rizzo, que es el, el, el la editorial. El, el, la, el editorial y bueno, y al prólogo de Gabriel Kirichi también, que, que, que muy gentilmente lo hizo. Y eh, la presentación también estuvo un colega, que, un colega periodista deportivo, que es Sergio Gorsi, también que le agradezco, estuvimos hace una semana en el Centro Cultural de España presentando el libro. Y le voy a contar un, una anécdota que ustedes la deben saber seguramente con respecto a, a eso de los periodistas y el partidarismo. Gorsi declaró en la presentación de que él es socio de Peñarol. Uh -huh. Y cuando fue a recibir el carnet, no pudo, no pudo ocultarlo. Digo, porque obviamente le abre carnet por los 50 años. Eh, como socio oh. vitalicio sobre... O sea que, digo, este, eh, quizás este, es algo distinto, ¿no? Porque antes no era tan habitual mm. que se revelara. Es socio de varios presidente. clubes igual, Igorsi, ¿sí, ¿no? Sí. ¿No? Alejandro Jiménez, historiador, muchas docente, gracias, comunicador y nuevo, con nuevo libro Sangre de Campeones, sí. le agradecemos. Ah, voy a estar bien. en Mercedes el viernes. Perfecto. El viernes en, el, en el, la Casa de Cultura. Muy bien. Muchísimas gracias. Una la etapa, una, un hermoso cuadro de Carmelo Arzadú. De 1919, fíjense, ustedes recién empezaba el fútbol y ya había arte sobre el fútbol. Muy bien. Muy bien, nosotros.